en el día de hoy, en este programa, programa especial... Eh, que, que grabamos eh, la conversación atrás sí, para de ponerlo se en la que tarde. No sé otro programa fuera sí. de cámara, así mismo, así... Lo que ellos no saben es que muy yo bueno, bueno. el programa que se hizo <ríe> la Bastey. así que... Seguimos nosotros aquí conversando con Ramón Antiguo, el padre Moncho, Alberto y Fran Tejada analizando el discurso del presidente en la noche de ayer y dejamos una pregunta en el aire y era cuando Sergio le decía que si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 Que un candidato tiene que invertir 20 veces lo que va a ganar en cuatro años para adquirir una, una posición. Lo va a ganar en nómina. En nómina. Sí, porque sí, eso es lo que digo. Con los... No, porque el otro no es ganar, el otro es robar. <risa> robar. Yo decía en la misa en esto, el domingo pasado: <risa> oiga, a mí no me gusta Facilidades el confruto, poder. El yo decía el domingo mucho, no la sea, misa sí. A mí no me gusta decirle corrupto a nadie. Y honestamente, lo repito aquí: No me gusta decirle corrupto a nadie. Yo prefiero decir ladrón.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 Yo decía, la tuya en qué está. <risa> Entonces se cayó así, digo yo, bueno, la, yo reconozco la no nada, que la mía no te nada, pero tú me has diciendo que la mía no y la tuya en qué está. La mía, por lo menos hay un grupito de excedentes que, que protestamos y hablamos, pero ustedes ni siquiera eso. Es todos que estamos en una línea, no somos consecuentes con un proyecto de nación, cada quien busca sus intereses. Entonces es una sociedad de intereses, pero no intereses del pueblo, sino lo mío.